Padre canto, pues tú secaste mi llanto Alabanza a ti alzo, esperando que en tu trono pueda escucharme Pues soy efímero, pero en ti llegará a ser eterno Tú peleas por mí cuando duermo Insignificante soy, sé que nada merezco Pero tú estás ahí, no te has ido ni un solo día viaje dolor por alegría, mi alma ya no está vacía. ¿Quién lo diría? Ya no soy huérfano, tengo un padre que es dueño de firmamento, de ahí es donde vengo yo. Señor, no quiero callar todo lo que siento Si me llenas de tu amor Lágrimas brotan de mis ojos No quepo dentro de mí Antes me sentía solo Estaba lejos de ti Estaba lejos de ti Pero sentí como me abrazaste El camino tú me enseñaste De todo es más me libraste En el hueco de tu pama me guardaste Y hoy puedo tu alas puedo volar sobre el agua caminar sé que se acerca el final pronto te veré estoy tan ansioso que cada día te busco más cada día te busco más pues no te quiero fallar señor tengo un perfume que solo para ti señor te entrego a tus ojos siento tu poder Te puedo sentir en todo mi ser El dueño del mundo es mi padre el dueño de todo eres tú Tengo un perfume Que solo para ti señor Te entrego mi alma Espero ser agradable Frente a tus ojos siento tu poder te puedo sentir en todo mi ser el dueño del mundo en mi padre dueño de todo eres tú Padre santo Tú te manifiestas en todo lo que veo Padre santo En ti tengo fe aun cuando no te veo Padre Cuando todo está difícil Llegas a rescatarme No pierdo la esperanza Quisiste salvarme, como cuento de hadas que no es cuento tu noble caballero, yo tu princesa, la niña de tus ojos, de pieza a cabeza, todo lo antes torcido en mí lo endereza, Padre Santo no quiero separar Te entrego mi alma, espero ser agradable Frente a tus ojos siento tu poder Te puedo sentir en todos mis seres Dueño del mundo es mi padre es Dueño de todo eres tú Tengo un perfume que es solo para ti señor Te entrego mi alma, espero ser agradable